Robinson Polanco desde el Politécnico Manuel María Castillo. Adelante Robinson, buenos días. Buenos días. Gracias. Nos encontramos en este momento en el Politécnico Manuel María Castillo de aquí de San Francisco de Macorís, en este reinicio de la docencia después de una pausa por razones de las elecciones municipales. En este momento estamos con, en compañía del director de este centro, Alcide. Eh, cuéntenos la... Eh, ¿cómo ha estado la presencia de los estudiantes en, estu en este día de clase? Sí, eh, realmente después de las elecciones, eh, o las presuntas elecciones que se debieron realizar, realmente los estudiantes, el primer día, muchos padres pensaban que iba a haber a alguna dificultad, así lo expresaban en el chat que tengo con padres, madres y tutores. Sin embargo, ya el segundo día hoy, Pienso que hay una presencia de un 85, 90% de la población estudiantil de este plantel. Ayer, en el primer día, solo vinieron 223 estudiantes, pero ya hoy están integrados. ¿Qué pasa con estos estudiantes que vemos aquí eh, preparados en fila, eh, en la emplanada de este centro educativo? Ok, esos estudiantes son los estudiantes que regularmente llegan... Minuto después de in iniciarse la entonación del himno nacional y lo que hacemos es que lo ponemos en fila, lo organizamos para que ellos tengan el compromiso de iniciar la labor del día después de la entonación del himno nacional. Le corresponde a ellos mismos dirigirla. Nosotros somos, solo lo acompañamos y le supervisamos por llegar un poquito tarde. Okay, el centro ya tiene la logística para eh, acudir o darle a, la presencia, eh, como debe de ser, en tanto el desayuno escolar, el almuerzo, para estos estudiantes. Sí, obviamente, inclusive en el día de ayer. Todo lo que tiene que ver con la logística de, del día, está, estuvieron presentes en el día de ayer. El desayuno, líquido, sólido, eh, el almuerzo y la merienda. Igual que todos los servicios que regularmente debemos facilitar cada día de docencia. Bien, gracias. Ahí escucharon ustedes a Cide Santos, quien es el director de este Politécnico aquí en San Francisco de Macorís. Politécnico Manuel María Castillo de la ciudad de San Francisco de Macorís. Como ustedes pueden notar, ahí están los estudiantes que llegan un poquito más tarde al centro. Lo ponen a entonar el himno nacional y luego pasan a sus aulas es todo lo que tenemos hasta el momento más adelante continuaremos con ustedes llevándole lo que pueda ocurrir en esta ocasión de el liceo Manuel María Castillo aquí en San Francisco de Macorís Politécnico. gracias Robinson que Politécnico. por las informaciones eh, pues son casi las 9 de la mañana y están, que... lo, ya están llegando ahora todo eso que estaban ahí para no, no deberán dejarlo entrar no, no, lo pueden a cantar el himno nacional. Sí, eso, y eso fue lo, lo que llegaron de... tarde, lo, eso fue lo que se quedaron afuera, sí, eso, lo dejan de castigo ahí. Exacto, lo dejan de castigo o, ahí. ¿verdad? Oyeron, padres, eso que ustedes están viendo ahí son lo que normalmente... Eso que reclaman mucho, sí. que la docencia, que sí, esto, que la disciplina, es. que el cumplimiento... Hay de que lo cumplir, hay que... De... Bueno, vamos a la pausa. Regresamos en breve con más contenido de, de mañana. Sí. Buenos días. No se vayan. Sigan con nosotros.